Bienvenido a un nuevo video de Monta y Clip Espero que estén todos muy bien Hoy quiero enseñarles a vosotros Cómo descargar el navegador CryptoTal Para descargar el navegador debemos que irnos Bajar en la plataforma y un delete right it de CryptoTal navegador Le Nos a aceptar e instalar el navegador y esperamos que nos inicie la descarga ya descargado lo abrimos, clic esperamos que se ejecute una vez iniciado la descarga debemos que esperar que se complete para poder ingresar Ahora procede a instalar el, el software de minería para que ustedes empiecen a minar Bitcoin y puedan emplear una estrategia que les voy a enseñar ya viene incluida la promoción para que ustedes puedan tener referencias y puedan tener también una comunidad como yo la tengo. Espero que tú seas el número 32 en nuestro equipo la instalación se ha completado con éxito para optimizar el rendimiento del minado reinicie tu ordenador entonces para obtener mejor rendimiento de nuestro ordenador debemos que reiniciarlo ahora voy a proceder yo para poder reiniciarlo para que ustedes puedan ver qué sigue después de este proceso ok muy bien una vez ya hayamos descargado e instalado el navegador Cryptotab, debemos que iniciar sección. Si no te has registrado, debes que registrarte con un correo electrónico que tú puedas acceder desde tu Gmail. Una vez hecho eso, entonces iniciamos la sección. Una vez nos aparezca, como digamos, el encabezado, debemos que hundirle en esta flechita de aquí, en este icono, le hundimos clic, perfecto. Una vez ya hayamos hundido en el icono de aquí, presionado clic, nos aparecerá esta plataforma. ¿Qué vamos a hacer con esta plataforma? A ustedes les va a aparecer en todo en ceros. Aquí los referidos también van a estar en ceros. Sociedad de afiliados en cero y los BTC ya obtenidos en cero. Para usted empezar a generar ingresos o empezar a minar Bitcoin, Usted lo que le debe que presionar es en OM, debe que hundirle clic y una vez presionado clic, logo de Bitcoin empezará a dar vueltas. Cuando esté empezando a dar vueltas ya estamos minando, cada 10 minutos le va a dar una cierta cantidad de Bitcoin a su cuenta, mientras usted va recolectando la cierta cantidad el mínimo de retiro son 1000 BTC que les voy a enseñar para que ustedes vean. Como ustedes pueden ver, el mínimo de retiro es un BTC, pero lógicamente son 1.000 BTC para poder eh, cobrar la plataforma. Como yo ya tengo 1.000, ya voy para los 2.000, entonces puedo retirar esos 2.000 o esos 1.000 BTC, que equivale a una cierta cantidad en dólares, puede ser 10 céntimos o 15 céntimos de dólar. ¿no? Ya con el tiempo, cuando ustedes lleguen a 10.000, 11.000, 20.000, 100.000 ya es un ingreso totalmente muy bueno que ustedes pueden cobrar a través de bitcoin su cuenta de billetera y pueden tener ganancias a través de eso sin, sin estar tanto tiempo en la pc ya que esto automáticamente le va a generar las ganancias cuando usted quiera retirar su dinero entonces si sí, usted personalmente debe que retirar sus ingresos pasarlos a su billetera Bitcoin. Ya una vez terminado este vídeo espero que te haya gustado, suscríbete a nuestro canal, gracias por el apoyo y espero que no te desanimes y hagamos un gran equipo. Te espero en el siguiente vídeo que estés muy bien.